Gracias, Raquel. Gracias, Francis. Raquel, ¿y cómo ha ido la el mes de la cultura en la universidad? El festival cultural. El festival muy muy cultural. Yo estuve por allá. Fluye, muy <ríe> yo bien, estuve gracias. por allá. Y compré un vaso de madera, <ríe> se lo llevé a mi padre, que Ajá. está en recuperación en la casa. Y sabes? pido a Dios que siga bien así. Tú sabes que yo compré, yo compré eh, el, el dúo, eh, dujo. Donde se sentaban los taínos ah, en sí. las fiestas el ceremoniales. El sí. En madera. En madera. Sí, en madera. Una belleza. Y un dios taíno también, eh, el dios de la yuca, Yocajú. Yocajú. Ellos lo enterraban y dejaban un puntito afuera. Y eso simbolizaba que venía lluvia para la fertilidad de las tierras. Excelente. Bien, bien, bien, bien importante, ¿verdad? Esa área eh, de, de la cultura indígena de nuestros hombres. Sí, todo eso fue en la expresión sobre todo del festival, la feria artesanal Ajá. que duró hasta el sábado y el viernes y sábado estuvo la feria de, de teatro donde sí. participó la Nordestana, la sede de Santo Domingo Santo Domingo, pero también Santiago entre otras y hoy inicia la fe el festival o la feria del cine. Del Así cine. es que dentro del quinto sí. festival son varios festivales. Ya, excelente, excelente. Importantísimo. Y también esa pintura que hay ahí. Sí, sí. la exposición. Y fíjate, eh, vi el trabajo de, artesanal del animal. De sí. Al, y, y, de, y, y del coco. Y del coco, pero sobre de todo... Fibras, de fibras, de, de goma también, de cuero. De cuero. Sea sí. de diferentes Entonces vi que también me expresaban ellos que estaban formando ya una asociación de... Eh, artesanos. artesanos aquí Excelente. para que puedan es la pertenecer a las a la federación de Vacional. ellos Correcto. y así seguir fortaleciendo en San Francisco de Macorís a que los artesanos tengan un espacio y puedan producir y a la vez vivir de eso sí, claro. agrego a eso antes uh -huh. de mi tema que ellos van a impartir docencia en algunos en algunas escuelas y liceos sí. de esa artesanía y qué bueno. Bien, hoy quiero compartir con ustedes el tema que está corriendo en las redes sobre el ejercicio del periodismo, del libre ejercicio del periodismo. La sociedad interamericana del periodismo se ha pronunciado a raíz de lo que pasó en Venezuela con Jorge Ramos ayer. Señores, nosotros conocemos a través de los medios de comunicación lo que está pasando en Venezuela. No solamente medios de comunicación que muchos dicen que pueden estar interesados al imperialismo, sino los mismos medios de comunicación, por ejemplo, RT de Rusia y otros medios independentistas que hay, que la situación de Venezuela es grave, la situación de Venezuela es caótica, donde no se respetan las libertades civiles, sociales, donde hay paramilitares sirviéndole al gobierno, armado por el gobierno, llevando terror a todas las casas, donde... No se puede hacer un ejercicio libre de la comunicación. Donde el principal periódico cerró por falta de papeles, entre comillas, porque hay que no le dejan ejercer el periodismo. Donde las principales televisoras del país han cerrado todas, o la han cerrado, y el único medio de comunicación es el medio gubernamental. Esa es la realidad. Allí no se puede estar con una cámara grabando cosas y diciendo y hablando. No han podido abolir la parte de las redes sociales porque simplemente no han podido. Bien, querrían ellos también borrar las redes sociales. Y hemos visto diferentes escenas acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. Y hoy yo quiero compartir esta de Jorge Ramos periodista de Univisión, que fue víctima también de esta represalia contra el libre ejercicio del periodismo, mientras le estaba dando, eh, le estaba llevando una entrevista al mismo presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar eh, a Jorge Ramos. Esa es, esa es la realidad de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Desde luego. Cuéntanos... Eh... ¿Qué mostraban esas imágenes que le, le enseñaste a Maduro y que lo molestó tanto? Sí, afortunadamente esas imágenes ya se encuentran en Miami. Eh, yo yo personalmente las filmé en mi teléfono celular. Aquí creo que las y... estamos viendo. Eh, eh, gente comiendo de un camión de basura. Gente comiendo de un, de un camión de basura. Es, es lo que yo personalmente eh, filmé el domingo pasado, muy cerca ah. del Palacio de Miraflores. Mientras yo le mostraba esas imágenes a Nicolás Maduro, él dijo que la entrevista se había terminado, trató de cerrar el iPad en el que yo le había mostrado estas imágenes y, y dejó la entrevista, se fue. Yo lo que le dije, que, que el irse el no contestar las preguntas, eso no lo hacían los presidentes, eso lo hacían los dictadores. Y los cubartes, porque no resiste un, fue, a un periodista incisivo. Fue. Y no quiso, no quiso ver las imágenes que que yo les estaba mostrando, las imágenes están ahí, las imágenes eh, las van a conocer en todo el mundo no las fuimos a buscar, las encontramos eh, mientras nos dirigíamos hacia una del, de nuestras coberturas el domingo claro, y estas imágenes son cerca del Palacio de Miraflores o sea, es en el... muy cerca del Palacio de Miraflores y además las encuentras por los lados ¿sí? o sea, no, no es que ocurran eh, de forma esporádica. Esa es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Eh, te estamos viendo, Jorge, tú con tu celular, eh, tomando video de estos venezolanos que están alimentándose del camión de la basura. Y ellos te dicen algo. ¿Recuerdas lo que te decían? Sí, decían... Eh, uno de ellos decía... Hay el que cambiar de presidente. Y otro, otro decía... Que, que tenían hambre Maduro, tenemos hambre eso, eso es lo que, lo que nos dicen y eso tampoco lo quería oír Maduro bueno, ahí estuvimos viendo parte del trabajo de los periodistas que estaban con Jorge Ramos Jorge Ramos fue a entrevistar al presidente en el Palacio de Miraflores también estaban con él eh, María Martínez periodista, Claudia Rondón Francisco Reistieta Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y él, Jorge Ramos. Era un equipo de periodistas. Y en la entrevista con Nicolás Maduro, pues cuando llegó la parte, como ustedes escucharon, que Jorge Ramos le indagaba que todos los presidentes que se habían aliado decían que él era un dictador, que Maduro era un dictador, Ustedes saben la característica del periodismo Jorge Ramos, es bien agresivo, bien enfático en sus preguntas, pero esto no quiere decir que no tenga eh, la libertad, porque lo hace también con, con, con un estilo de respeto, ¿verdad? Ahí vino entonces y le incautaron todo el equipo periodístico, las cámaras, los celulares, le incautaron eh, todo lo que llevaban encima y lo encerraron en un cuarto oscuro, en el Palacio de Miraflores, eh, por dos horas. Luego fueron liberados y llegaron a su hotel sin ninguna de sus pertenencias. Esto ha llamado la atención a la prensa internacional, a la Sociedad Interamericana de Periodismo, por el peligro que significa a los periodistas eh, ejercer también en Venezuela, y también por el llamado a la libertad del ejercicio periodístico. Es un poder que cuenta toda la sociedad, que cuenta toda la humanidad, para poder equilibrar las fuerzas y poder también llevar las verdades y llevar eh, eh, lo que está aconteciendo en cada una de las geografías de la demarcación mundial. Todo lo que pueda suceder y que seamos críticos y seamos analistas y que podamos nosotros sacar nuestras propias conclusiones. En este caso, en este episodio nuevo de Venezuela, otro con otro periodista, porque ha pasado varias veces, ya le decía del principal periódico cerrado por falta de papel, ya le decía a las principales tele, eh, televisoras y radios cerrados por el gobierno, y que la estatal es, es, es la única que está operando. Esto. Viene dado por el descalabro, por el descalabro de lo que son eh, las crisis sociales, las crisis políticas, la crisis económica que está pasando Venezuela. Antes de continuar vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buena. Buenos días. ah Yo quiero hacer una pregunta. En el día 27, eh, ¿el presidente viene para, acá, para la provincia de Duarte? No. No viene ni en el día de no. Duarte. Ni bueno, en el día de Duarte viene. Él. él no le gusta salir, le gusta la sorpresa. Sí, él le gusta la sorpresa. Él no, cree bien, que no. con sorpresa va a resolver Ey, todo. Está, para los 27 de febrero, cada año, está sí. convidado por constitución y la ley 247 que establece el Estado Dominicano. De que el presidente cada. 27 de febrero, día que se conmemora la independencia o la proclamación o la proclamación de la república, rendir cuentas de la asamblea, porque se convierte en una asamblea, las dos cámaras, para escuchar lo, lo que es el, el histórico del 2018 o el año que pasó. Así es, así es. Entonces mañana hay que. No puede salir sino ir ajá, a, esa, con, a esa asamblea. A esa asamblea. Y también va a alertar a ofrecer eh, ofrendas sí, a la iglesia actos también. Propio de, de, la, de la época. De la época. Bien, entonces, esta crisis social, esta crisis económica, esta crisis de, de libertades que se vive en Venezuela, es a raíz de lo que nosotros conocemos como dictadura. Ahora bien, la crisis social, la crisis económica, y la crisis de estos valores, y la crisis política inicia. Yo quiero que vayamos al audio de Rosa Encarnación aquí en, en, en República Dominicana. Ese audio, una pequeña parte, por favor producción que me lo ponga. Saludos. Decidí grabar este video bastante temprano para agradecer a todas las personas que públicamente y también de forma privada me han manifestado su apoyo, su respaldo, luego de mi salida de la Z-101. Yo no quería hablar públicamente sobre esa situación, por agradecimiento a la emisora que durante siete meses me permitió desarrollarme en un área donde yo no tenía experiencia, como es la radio. Pero definitivamente ante la ola de comentarios, la mayoría de respaldo, pero hay dos o tres personas que se han dedicado a hacer conjeturas y especulaciones, algunas tan osadas, que hasta ponen en tela de juicio mi integridad, y eso yo no se lo permito a nadie. La verdad, siempre ha sido mi norte, tanto personalmente como profesionalmente. Rosa Encarnación laboraba en esa emisora, y por el comentario que hizo a José Ramón Peralta y el comentario que hizo a Navarro, que fueron dos comentarios, con mucha investigación, con mucha profundidad, donde ella ahí declaró lo que había investigado sobre la compra que había hecho el ministro administrativo de la presidencia, un bolígrafo en 156 mil pesos y 8 millones de pesos en dos meses de comida y 1 millón 700 mil pesos en romo en un mes. Eso le costó a ella que la... Desterraran de ese programa, de esa emisora Que la sacaran Y yo no quiero pensar Que ya nosotros aquí estamos Llegando a una crisis política Que esté contribuyendo Para que periodistas de esta talla Responsables Que trabajan con la verdad Sean objeto de persecución Y sean liquidados De diferentes medios de comunicación y no Le pasó a Zapete le pasó Alta Gracia al Salazar, le pasó a Eddie Feble, ahora le pasa a Rosa Encarnación. Y mañana te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Porque se quiere coartar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Y esa crisis política entre todos tenemos que evitarla. Y así cualquiera puede gobernar. Claro. Más bueno, fácil. gracias Fulvio. En gracias, el WhatsApp nos escribe, nos escribe nuestro amable televidente William Hernández ya dieron a conocer sí, la foto sí, ya dimos muy bien la de y de Fátima en Sánchez bueno yo he mandado este enlace eh, soy dominicana es una campaña de eh, muy bonito pero sumamente interesante que resalte el orgullo nacional de, la verdad que me gustó letras música kobe Quintana eh, Quintanilla ella es una estrella y más las que los que están ahí alrededor de ella Mili Quesada, Johnny Ventura entre otros así es que orgullo dominicano una campaña para resaltarlo. Paulina, felicidades, enhorabuena. Paulina Alberto también escribe, sector Cristo Rey, dice, buenos días, Francis Folio. ¿pueden decir lo del supuesto robo del niño? ¿Será eso en serio? ¿Es una falsa alarma? ¿En dónde? Porque se ha hablado tanto sí, y, y ayer ha sido falsa alarma. se presentó una alarma. señora, pero falsa se le está, dando, se le está ahora, dando seguimiento. El número que termina es 7338, en Venezuela hay algo que el mundo no se ha dado cuenta y es que Estados Unidos planeó todo lo que está pasando hoy hasta la muerte de Chávez. Y estoy seguro que no fue una enfermedad natural. Maduro se siente frustrado, es todo, dice esa persona que escribe. Junior Almanza del sector Los Cardines. Eh, vamos a ver si quiere abrir aquí. Bueno, manda un audio, vamos a escucharlo en la adelante. Gracias a todos por escribirnos, nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.